Bueno, vamos a ver el contenido de la plataforma y la descripción del proceso para subir los planes. Lo primero que tenemos que hacer es abrir internet y vamos a entrar a la página de Maristas, que es www.maristas.org.mx. Vamos a entrar a Trabajo en Línea y en Plataforma Moodle. Vamos a encontrar un título que dice Planeación Institucional 2015-2016 en el cual vamos a ingresar. Para entrar nos pide un usuario y una contraseña. Estos ustedes los tendrán en su correo electrónico. Una vez que hayan terminado de poner el usuario y la contraseña, dan clic en Entrar. Estando en la plataforma nos vamos a dar cuenta que está compuesta por cinco bloques. Está el bloque general, el de plan estratégico, plan táctico, planes de trabajo y plan de formación. En el bloque general está el manual de planeación que si dan doble clic lo van a poder descargar. El cual contiene lineamientos provinciales qué es la planeación y las funciones del responsable de planeación qué es planeación institucional y la ruta metodológica para la elaboración de la planeación asimismo van a encontrar una carpeta que dice formatos 2015-2016 le dan clic y van a encontrar todos los planes que se están utilizando está el plan de formación plan táctico, plan de trabajo y plan estratégico. Si requieren alguno de estos, dan doble clic y de manera automática se va a descargar. Lo abren y de esta manera ustedes lo pueden utilizar. Para regresar a la página principal, damos clic en planes, y ahora sí, vamos a ver nuestro siguiente bloque, que es plan estratégico. Cuando ustedes quieran subir los planes, tienen que buscar primero el título del plan que van a subir. En este caso vamos a trabajar con plan estratégico. Y nos vamos a ir donde dice espacio para subir el plan. Vamos a dar clic. Se va a desprender una nueva pantalla donde viene el listado de todas las escuelas. Lo que ustedes tienen que hacer es buscar el nombre de su escuela. En este caso vamos a trabajar con Colegio Cervantes Primaria. Una vez que lo hayan encontrado, van a dar clic en Editar. Y les desprende esta pantalla. En Asunto está el nombre de su colegio, les pido de favor que no lo modifiquen. En Mensaje no es necesario que escriban algo. En Suscripción a Discusión por default les va a dar mandarme notificaciones esto quiere decir que cuando yo dé alguna retroalimentación de su plan o algún comentario les va a llegar una notificación a su correo y en archivo adjunto aquí es donde se va a subir el plan vamos a dar doble clic y vamos a seleccionar un archivo Una vez que esté el icono aquí, quiere decir que el archivo está arriba. Si queremos seleccionar otro, nos vamos al icono de agregar, damos clic, seleccionamos nuestro siguiente archivo. Y les recuerdo que pueden subir tanto archivos en PDF como archivos en Word, cualquiera de los dos. Pueden subir desde 1 hasta 10 archivos. Ya que estén todos los archivos que ustedes quieran subir, es necesario dar en guardar cambios. Les va a aparecer un mensaje que dice su mensaje se ha actualizado. Le pueden dar clic en continuar o lo dejan que de manera automática les desprenda esta página. Cuando estén aquí quiere decir que sus planes ya están en la plataforma. Se regresan a la página principal. Y de esta manera van a subir el plan táctico, los planes de trabajo y el plan de formación. Recuerden que en el caso de planes de trabajo está coordinación académica, el psicopedagógico y el de coordinación de pastoral. En coordinación académica es necesario subir el del coordinador académico, el de inglés y el de computación, ya sea en un solo archivo o tres archivos, como ustedes prefieran. Elegimos nuestra escuela, damos editar y damos doble clic en la flecha y seleccionamos nuestros tres archivos. O nuestros dos archivos o el número de archivos que vayan a subir. Si queremos agregar nos vamos al icono de agregar y seleccionamos el siguiente archivo. Una vez estando los archivos, damos guardar cambios. Ya que estén todos los planes en la plataforma, tenemos que salir de esta. En el lado superior derecho vamos a encontrar nuestro nombre y salir. Vamos a dar clic aquí y de esta forma nuestros planes ya están en plataforma.